hola qué tal cómo estás bienvenida bienvenido a este curso atajos de teclados más usados en adobe photoshop hoy trabajaremos con el atajo de teclado transformar vamos aquí a la capita vamos a dar un clic aquí y en la parte superior te va a aparecer esta opción que dice mostrar controles de transformación clic aquí y ahora tienes ya los controles de transformación personalmente a mí no me gusta trabajar con esta opción activada personalmente no me gusta porque si tienes muchas capas te va a generar muchísimo ruido visual por lo que siempre me gusta es desactivar esta opción voy a poner control z donde sí te recomiendo que te vayas es a edición y vamos a poner transformación libre o comando t te sale exactamente los mismos controladores quiero indicarte algo muy importante que estoy trabajando en la versión 2019 por lo que esta opción del visto viene desactivada por defecto voy a dar un clic aquí y eso qué significa que vas a perder el punto pivot lo voy a activar y lo voy a colocar aquí en la parte superior izquierda eso qué significa que tranquilamente con ese punto pivot puedes manipular esa capa esa fotografía ese texto realmente lo que quieras para trabajar esta herramienta existen dos formas la numérica que le encuentras en el panel de control y la manual que la vamos a hacer ya mismo vamos entonces con la numérica en la parte superior podemos mover esta caja de texto en x o en y y si tienes activado, o sea, podemos moverla hacia arriba, hacia abajo, donde quieras. Si tienes activada la cadenita, puedes agrandarla o también puedes achicarla en proporción, rotarla y sesgarla. Si te gusta ese cambio, tranquilamente podemos dar un clic en el visto o presionar la tecla de retorno. Yo voy a poner la tecla de escapar o simplemente Control z Vamos con la segunda opción. Hasta aquí vamos muy bien. Suscríbete a este canal y activa la campanita la segunda opción haremos lo siguiente daremos un clic para ocultar la capa de texto y acá abajo en la capa 0 voy a poner control t otra vez ok yo puedo desde una esquina reducir con clic y arrastrar te recuerdo lo siguiente en la versión 2019 ya no se presiona la tecla de shift para achicar o agrandar objetos si estás en una versión inferior tienes que obligatoriamente presionar la tecla de shift realmente esto a mí no me gusta ya me acostumbré por más de 20 años a trabajar con photoshop pero que ¿Qué toca pues acostumbrarse a sus nuevos cambios en una esquina tranquilamente puedes rotar esta capa voy a poner control z y si das clic derecho con el mouse tranquilamente puedes irte a la opción que dice sesgar donde puedes hacer este tipo de sesgos el atajo de teclado transformar es un as bajo la manga úsalo siempre Te invito a suscribirte a mi canal Deja tus comentarios y nos vemos en la siguiente lección. Chao.